Moradores que viven en los alrededores de la construcción calificaron de peligrosa la situación. Claro que ¿Por sí qué? que no afecta. porque es, es un peligro. Mira, ahora mismo no tenemos luz. Después de ese ah, problema. Te llevó la mano. Sí. ¿Cuántos días Le de... que plata. el plato? Pues yo creo que como tres días me daba esto. ¿Eh? Como tres días que echaron la... ¿Qué viernes eh, yo lo echaba. ¿Qué, ¿Qué supone usted que sucedió a esto? Una construcción que prácticamente está... Ese cortocircuito que hubo, no se sabe de cómo porque vino Si no, el problema es que estaba Al el estar mojado, quitaron la madera No tenía el, fuerza, tenía que derrumbarse obligado El constructor construyó Y la madera la quitaron inmediatamente <risa> Y acá, acá, al quitar la madera Se derrumbó Insistieron que este derrumbe se produjo por retirar las tablas a destiempo. Y para allá traer viviendas sin energía eléctrica, el que es culpable de esto es que es construyó ahí. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Perdón? ¿Cómo se llama esto aquí? Esto lo llaman el callejón de la 9, 68 partes atrás, le dicen los Prados. Mira, ah, pero hace qué tiempo inició esa construcción. Esta construcción es ya adecuada, pero que comenzaron en estos días con ese anexo al ahí Y no podían quitar la madera antes de tiempo. Y al quitar la madera se derrumbó. Entonces el, el dueño de la construcción tiene que pagar los daños y perjuicios que hay dentro de la casa.